Bueno, las bullas del día. Bueno, anoche durante estos días, no sé si ustedes vieron, muchachos, un anuncio que estaba en, en algunos sitios específicos, de la calle, en las redes, redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, donde un hombre decía, no, de un lo que decía, el hombre habla. Digo, el hombre va a hablar. Ah, sí, yo lo vi en las Todo redes. Todo el mundo se hizo eco de, de, esa, de esa publicidad. Que, que ahí está, el hombre va a hablar el lunes a las 10 y pico. Todo el mundo... ¿eh? ¿Quién era el hombre? Ese es el punto. Todo el mundo estaba preguntándose no sé, quién era que iba a hablar. Si era Lionel, si era Gonzalo, si era David Collado. O sea, que David Collado todavía no ha hablado, no ha dicho sí, sí, sí, okay. sí, sí no. Si era David Collado, si era Luis Abinader Todo el mundo pensó que era algo político y, y, y se quedaba esperando. Bien, ahí están las vallas... Eh, en, la, en la capital, en todas las partes del de país donde hay publicidad, estaban ese letrero donde decían el hombre va a hablar. ¿Qué pasó con el hombre? Bueno, llegó la hora, llegó la 10 y 15, todo el mundo esperando, en los canales que supuestamente tenían que, que estar. Eh, y cuando llegó la hora del momento de que el hombre hablara, 10 15. a 10 y 15, el hombre habló. Y salió... Esto que van a ver ahora, vamos a ver, vamos a ver, audio. Ok, ok, bueno, nah. el hombre comienza a decir, a explicar, todo el mundo cree, dijo, vean que hay este hombre que está hablando. No, pues yo me he quedado en el aire. Entonces, Entonces, en incógnita. En incógnitas bueno, pues el tipo, es una publicidad de la cervecería Presidente, señores. Ah. A todo el país fuimos engañados por una publicidad, de la cervecería Presidente, donde motivaba al fanático a ir al play. Y a beber su cerveza, Presidente. Y a beber cerveza, Presidente. Ya, yo estaba lejos de eso. Yo pensaba que era de los vinchos, pero como lo vi Prieto, <risa> yo pensaba que era algún hijo de vinchos, pero como lo vi Moreno, dios no es ese, ¿no? no no puede ser ese, no no pero no, es pues que este, aunque se haga o no se haga eso como quiera vamos a consumir presidente uh, Ok. Señor. pero lo que pasa es que yo mi, la pregunta es fue efectiva esa publicidad porque bueno la, el, el gancho en sentido de que la gente lo esperó ¿no no, sabe no no, no no hay mucha y, gente y que todo se, el mundo se quilla, lo ¿no? puso a ver ¿sabes? se puso a ver o sea yo creo que ellos consiguieron en sentido en sentido de que lograron que sí, la cae, población llamará la atención y que la gente dijera concha, déjame ver qué es lo que está pasando para ver si es algo, algo oh, interesante, mire, oh, oh. mire. Bueno, bueno, no, <ríe> que lo ponga un bueno, chimba para eh, atrás eh, para ver. Dele un chin de audio ahí. ¿Funcionará esta publicidad? Porque Susan, a lo que sí. yo estoy, a lo que yo entiendo con la publicidad, oh. él está diciendo como que la palabra está floja. Sí, mira, eso fue lo que yo entendí también. Están como llamando la atención de las personas, <risa> eh, eh, de los fanáticos. Ay, que hombre, Vuelvan a hacer pa... lo mismo de antes, porque de verdad que sí. Está floja, Neto, de la pelota. Sí. Yo, sí, yo creo yo que sí. sí. La pero, oye, floja. oye, nomás. No, Flachiga, no, no, no, no tú vas al play. Porque una cosa que yo eh, sentí floja, tienes que ir play. tú vas play. Oye, no más. O sea, no es tanto que vaya al play, sino como las promociones y esas cosas. Oye, o sea, no, no es lo es, que te voy a decir. No, no le he sentido mucho. Yo, la, verdad, la ese, verdad, Ese anuncio no tapa la pelota, ese anuncio. No está. no, no está, porque Pero es motivando para que la gente sí, vaya, un no mensaje no de motivación ese. Para mí, para mí, sí, el la. equipo que está motivando más, no porque yo sea de los gigantes, en sentido creativo. Sí, creativo. Los como gigantes, que los a gigantes, él, a través de las redes sociales. Un saludo a Giselle. No Giselle, es alguien, a a la chiva, nuestro sí, amigo Junior Matrillé también, Bantroy Williams, sí, que están ahí. El también la chiva, sí, que Yorkie, le bola, bolas. Yorkie. Yorkie, toda esa gente que están activos <risa> Siri, que es amigo de nosotros. Siri sí, es de nosotros. Ahora, eh, pero ¿tú, ¿tú crees que, que se notó como que...? Desesperación. Desesperación. Claro, sí. ¿Será verdad que la pelota estaba un poquito floja? ¿Ustedes sienten eso? ¿O es porque todavía está...? Porque a veces eso se siente como que cuando están... No, está no, en, no como, cuando con, están en, en Ryan Robin Sí. ¿Usted cree que esa publicidad fue por, para que la gente eh, vaya al play? Yo como que... Está, no, está la publicidad. Tanto por eso, así no. que yo, los... yo creo que un motor a, a toda con una bandera y que lo habían grabado, me no había <risa> resultado que, que, que ese dictador... No, yo voy a <risa> por, yo voy a, puesto a viejo Leopo. Sí, como preguntarle algo no, a No, Leopold. no, no, viejo Leopold como presidente. Dick. O sea, quién yo había puesto? Es más. A mí, Una idea que la cervecería de de Sí, ok sí, puede a mí, ¿vale? por incluyeme. Ok. Ah, a, flow, <risa> pero, eh, a quien yo... Yo había puesto a Danilito. A Chama... Ay, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Sí, el hombre va a hablar. Yo había puesto a Danilito. A Danilito, a Danilito, a Danilito sí. Sí, entonces le pongo a Danilito. Y, y ese impacto había sido más grande. Tú lo dices que él no motivó. Las, <risa> creo que eh, el suspenso de qué iba a pasar. Psh, mató la Como que Estamos hablando de eso ahora mismo hizo que muchos país enteros lo, lo identificara. Ahora, hay como que decidido. si eso iba a, va a ayudar a que después de ahí <risa> en adelante, como que cate un público un o algo más. así, tengo entendido que las 2.000 boletas de referencia, no, preferencia no, de, para yo saber, de grada, son pagadas por la Presidenta, la cervecería, mm. en cada play de, de República Dominicana. O sea que mañana usted va a ir, do, do, la primera de 2.000 personas que lleguen al, al Estadio Julián Javier, van a poder entrar gratis. Pero hay gente que tiene tanta mala suerte. cuando dicen, A ver, son 2001 y es el uno <risa> Y no entra gratis. Y no entra gratis. el pobre todo le llega. Mira. No, pero yo creo que la publicidad dio un efecto porque se habló. Pero, Pero es, después. De eso no hay que hacer los memes, eso tiene. No, no, no, no, no, no. Oye, dije, acechen, y que el departamento de publicidad es encargado del anuncio de la cervecería al presidente. Se, se quemó. Se, se está quemando de tan malo, <ríe> No, no. No, mira, la. la está el cancelado el, suspenso, el, que creo, eh, el que creó la Claro que sí. El suspenso de, de crear la imagen, habló, que el hombre va a hablar, que no sé qué. Eso sí, deja en, sus, en suspenso a las personas. Volvamos como que, ¿Qué, ¿qué es lo que va a pasar? Eco de asistencia, volvamos a Pero... celebrar el terreno. Volvamos a quedar. Bueno. Al, al el Pero, hablar, o sea, como que ya todo cayó. La sí. manipulación no, mediática. Yo, yo eso tú, mira eso tú. Se La, es. la yo, manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica. Porque destruye ah. Ahora, yo había sido, yo pongo la cervecería, pongo a Danilito ahí. Y Danilito, tú sabes, Danilito. Porque si <risa> es para todo, todo si eso, la puerto, publicidad ¿sí? es para que la gente vaya a play. Eso es lo que va a motivar a la gente a ir el play, que va a ser gratis. Eso es lo que va a ser, lo que la gente sí. va a motivar a la No es la publicidad, esa publicidad. ya esa publicidad murió hoy. ¡Qué palo! Hoy, qué Óyeme, palo hoy, hoy hablamos eso. de eso, hoy hablamos de eso. Y ya mañana la gente no va a hablar de eso. Oye lo que dice mi amigo no, y se... hermano José Peguero. La gente sorprendida con el hombre habló, pero ni Kauli de la mota estuvo adelantando al, adelantada al tiempo. Recuerden cuando los pantalones que hablaba ¡Ey, ey, José! ¡Ey! ¡José! ¡Ey, tú eres mío, José! ¡De pasar ah. eh. Pero yo entiendo... Buya yo y boom para decir que estamos en pelota. Sí, sí, sí. No, no, no. Es, parece ser que la pelota eh, tiene, eh, no está en su mejor momento ahora mismo. Yo no sé si la gente lo entiende así. Que si la pelota está sentada en capa caída. Yo ve, la capa. Me gusta la, me gusta la, la, lo que está haciendo los gigantes con esa, ese mercadeo de que le pone a, a, a, a pío. Tú lo has visto, lo sí. vio de pío, sí, sí. viendo a ami nuestro amigo y hermano, eh, profe de deporte, tú sabes. O sea, está siendo creativo en las redes sociales. Los demás equipos no lo estoy viendo en eso. Para llamar más la atención. No, en el Play no. El play Él lo hace, no. hace como trabajo para externo. ¿sí? ¿Cómo así? ¿Cómo? Como, como trabajo video y sí, así, para las redes sociales de Los Gigantes. Pero Creo que él, Los Gigantes están él habla, okay. No, no, no. Él como un, como un talento, algo, algo así como de comedia y cosas así. Ok. Pero yo lo veo muy bien. El año que viene, yo sé que van a coger estos flows la gente de Los Gigantes como hey, talento. Estamos aquí. Yo aquí espero. Allá, Pero vamos a ver si la gente entiende en eso a través de nuestras redes sociales, que usted entienda que si es verdad que la pelota está como de a caída. No sé si es porque no veo muy muy activo la gente. De los... Lo que más sonado de la pelota ha sido... La cancelación de, del manager de las estrellas. De Tati. Pero que la gente, mira... Pero como que verdad. Mira, la gente debe entender que siempre ha pasado eso, que cuando empieza la, el béisbol invernal, es como así, como... Apagado un poco. Apagado sí. después, mm -hmm. es eh, que... Sí, pero la NBA está, está, se, está encendida desde ahora. Sí, pero tú sabes que cuando entra en round Robin, es eh, que la cosa se va, se va poniendo acoplando. como se va acoplando en el béisbol. Sí, pero hay, hay otro inconveniente que le, que le va a afectar mucho a la pelota, que la pelota va a coincidir con la política en enero. Ya, tú sabes. <risa> Tal vez por o eso... ¿Cuántos políticos ha comprado? Eso es un punto que hay que analizar. Por ejemplo, ya en enero, eh, en febrero las elecciones de, de las congresuales y municipales. O sea que en enero la gente va a estar en, en política y política y política. Lo, el político que compre más boletas gana. <risa> bueno. Hubiera sido algo mejor si hubiese sido un, per, un personaje más como con Algarabía. Yo hubiera cogido a o a Danilito. El Danilito me ha gustado. O güey. Manolo Zuna también. Algo comediante, algo de comedia. No lo no sé. bueno lo sé. O sea bien. que Manolo está, aunque lo los focos... Pero no un quiera. personaje, un personajito. Es un, como un personaje que... Porque Manolo es bueno comediante improvisando y cosas así. Sí. Pero un personajito como... Y Danilito, Danilito. Hay muchos personajes en las redes que están... Bueno, que pudieran utilizar para eso. Pero el que lo creó <risa> está Y el que lo mañana. aprobó No <risa> quiero estar en los pantalones de ellos está cancelado mismo, mañana. Porque hay unos tweets peligrosos <risa> Hay unos tweets de gente dura Que están criticando la cervecería <risa> por el, porque que, Y cómo usted viene El hombre va a hablar Todo el, lo último que yo tenía Era que la cervecería Sí, pero consiguió eso Ahora lo malo es el anuncio Ah, pero el resultado está bien Tú conseguiste que te que, que esperaran te Así que te vieran Podía no, mañana, pero no valió de nada. Mañana nadie se, nadie, nadie se acuerda del anuncio. No, ya me no si habían de puesto nada. a por algo, dura años el anuncio. Sí. Ay, a o, o, o, el danilito, o el Danilito. O el Danilito chiquitico Ni Dime lo checa.